¡Hey! ¿Qué onda amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén de maravilla Que todos todavía se estén cuidando como debe de ser Echándole ganas a la vida y pues Y más que nada espero que, que, que todos, todos los que están siguiéndome Toda la gente del mundo más que nada Pues esté manteniendo sus normas de sanidad, de seguridad y todo eso Justamente para evitar la propagación de todo lo que está pasando en esta situación En este año tan complicado para muchas personas Y por ello pues Debemos de entender y cuidar muchísimo A los nuestros, a nosotros mismos Y pues a la gente que nos rodea más que nada ¿No? Pues bueno, yo estoy aquí Ya adornamos, ya está Adornadito el árbol de Navidad, Ya está saliendo mi trabajo de nuevo Y pues por ello es que estoy aquí Frente a la cámara, hablando como Que nada, estoy aquí porque pues Quiero empezar otra vez a subir Video, contenidos y todo eso No he estado haciendo muchísimas Sesiones y todo eso, por lo mismo de la Contingencia, por lo mismo de que se complicó muchísimo esto. Pero pues aquí andamos echándole ganas como debe ser. Y cada que se pueda, pues aquí voy a estar frente a ustedes, frente a la pantalla más bien. Diciéndoles, ¿no? Yo cómo hago el trabajo de la fotografía. Yo cómo hago las cosas de la fotografía y cosillas así, ¿no? Pues bueno, en este momento vamos a cortar y que entre intro. Bueno, este, entonces ya después del intro, ya después de toda esta dinámica Pues ya sé que se extrañaba muchísimo Pues vamos a hacer esto lo más rápido posible Ahorita ya adelanté muchísimas fotos Ya elegí qué fotos vamos a querer y qué fotos no vamos a querer eh, Ahorita estoy en esta etapa, estoy en la mitad digamos que de la sesión Que se hizo allá en Arco del Triunfo, en Tepozo plan. La verdad un bonito lugar como pueden observar Tenemos tomas. Algo pequeñas, algo algo hechas a, al momento La verdad me quedé encantado, yo yo quedé encantado con este lugar Esto no pues Estos arcos grandísimos están hermosos Y todavía hay como que una barrancota de este lado más adelantito En esta parte de aquí Se pasa que todavía estoy en la selección, en el proceso de selección de las fotos Así que todavía falta un poquito más de trabajo por hacer Y bueno, más, sí, me falta, apenas estamos en la primera etapa De todo esto que conlleva la edición not to porque sé que cada fotógrafo tiene su manera de trabajarlo Pero pues yo lo hago así para justamente tener orden Ir paso por paso para ir generando las ideas y toda la onda Pues esta es una sesión de una quinceañera Y pues como pueden ver, pues las fotos tan bonitas Al menos en lo personal, son funcionales Para lo que la modelo, o en este caso la quinceañera y su mamá Pues es lo que buscaban, ¿no? Vamos a... Voy a dejar de hablar Así que vamos a lo que nos interesa Vamos a... Esta será la primera parte vamos a seleccionar las fotos que no queremos las vamos a mandar a volar y cuando esté todo eso listo empezamos con lo que es el revelado vale Ok, aquí hay que pausarle un tantito. Solo para darles un pequeño consejo para cuando vayan a hacer una fotografía grupal. En este caso, pues tenemos a cinco personas: son los primos, la tía. Sí, por la en este lado tenemos a una persona que, que está entre cerrar los ojos, eso está mal Tengan en consideración ese tipo de cosas, también que no les estorbe el rostro a ninguno de los, de los personajes, de las personas que están ahí Y pues como el lugar era muy pequeño, pues este era el espacio que teníamos para hacer la toma en ese lugar Justamente porque querían que se tomara la, el paisaje de acá y todo lo demás atrás ¿Ok? Porque, por ejemplo, se me pasó una fotografía Donde la quinceañera también cerró la, los ojos Y la otra, donde una de las primas Estaba tapándose completamente la cara Y pues esas se descartan cuando son grupales Procuren que todos los ojos estén abiertos Que nada les tape en la cara a las personas Y que todo lo más limpio, lo más libre posible En cada una de las tomas En las caras, en los rostros, etc. Ahora sí, podemos continuar Pues bueno, entonces en este caso pues vamos a hacer la, en esta segunda parte, vamos a hacer lo que es el revelado, la, una fotografía en, en sí. Justamente para no llevarnos todo tanto tiempo en cada una de ellas, debido a que si sí es un proceso largo en ocasiones. Bueno, en este caso, pues lo que vamos a hacer es el revelado de fotografías. Lo voy a, voy a hacerlo en una y ya las demás, pues no voy a hacer tanto como que tanto rollo para que este video no se haga tan largo, debido a que en algunas hay que cambiar el, algunas, algunos tonos de luces, algunas tonos de color, y ya que se haya pasado por acá, que tienen similitudes entre la luz, entre los colores, esas sí se pueden. Hacer como que un copy page en el revelado Y pues así se hace más fácil Pues obviamente tienes que estar revelando La fotografía justamente para que se pueda Llegar al resultado que se espera Al resultado que yo quiero Y pues se pueda entregar un trabajo lo más bonito Posible para en este caso La, la cliente, la quinceañera Y su mamá, bueno y su familia en sí ¿Vale? Entonces pues vamos a Comenzar con el revelado de esta fotografía Que me gustó mucho Me, me, me pareció bonito La verdad, estas las vamos a dejar así por la debido a que ahorita no, ahorita todavía no, nos vamos a centrar en esta bar, nada más y pues ¿Qué tal, amigos? Pues bueno, esto fue la parte de revelado, selección, etcétera. Ya, si quieren ver cómo hago yo la, el retoque profesional de fotografía, pues no olviden dejar su manita arriba, dejarme sus comentarios de oye, qué onda, cómo estás, qué pex o, o alguna sugerencia más que nada. Y pues yo con gusto la voy a contestar y la voy a seguir y pues a ver qué pasa, ¿no? El punto es de que estemos en total comunicación entre ustedes. Yo, pues yo justamente para aprender de ustedes y ustedes justamente, pues para. Que puedan aprender un poquito de mí, ¿vale? Si ustedes tienen algo que aportar Algo que sugerir, etcétera Pues con gusto lo tomamos en cuenta Y posteriormente pues lo hacemos, ¿va? Así que déjame tu manita arriba Tu suscripción, que no es Nada, nada, nada costoso Nada más es darle en el botoncito y listo, ¿va? ¿Algo más que tenga que agregar? Yo creo que no, no, no, no Bueno, ya es todo, espero que Estén teniendo una semana chida Ya se viene diciembre, aprovechen A toda su familia, cuídenla Cuidándose ustedes, cuidan a los demás, ¿vale? Éxito y bonito fin de semana. Sale, chao.